1, generar categorías. Para generar categorías hay que estar en el aula de prueba e ir a Administración, Banco de Preguntas. Abrimos el banco de preguntas y observamos. Hay preguntas, categorías, importar y exportar. En esta ocasión vamos a Categorías y generamos una categoría superior. Esa categoría superior la dejamos por defecto en el aula de prueba. Se va a denominar accesibilidad. Agrego en, el, en la información primer cuatrimestre 2020 para reconocer que las preguntas que agreguen ese sector son de este cuatrimestre. Añadir categoría. He creado una categoría principal. Ahora voy a añadir otra categoría que la voy a dejar dentro de de accesibilidad para que se ubique como subcategoría, agrego accesibilidad-verdadero y falso porque voy a incluir varias preguntas, no, no agrego información adicional porque no me interesa en este momento, tengo la categoría accesibilidad y debajo en otro nivel accesibilidad verdadero y falso, voy a añadir otra debajo de accesibilidad entonces hago clic en por defecto y voy debajo de accesibilidad y esta va a ser accesibilidad guión medio ensayo, voy a agregar una pregunta de ensayo en este lugar guardo la categoría y me faltaría crear ahora otra subcategoría que va a ser de preguntas de opción múltiple entonces en la categoría superior pongo accesibilidad y debajo voy a poner accesibilidad y voy a dejar O múltiple, opción múltiple. Añadir categoría. Y voy a utilizar una cuarta categoría para las descripciones. Enseguida les voy a mostrar cómo se hacen las descripciones. Entonces, en añadir categoría selecciono accesibilidad como categoría padre. Y debajo, accesibilidad, descripción. Esa es la tarea que tienen que realizar en el aula de prueba. Ustedes van a crear distintas categorías en el aula de prueba, en administración, banco de preguntas, categorías. Y acá están las que creé en este preciso momento. Nos vemos en otro video.